Con el render. Esto de aquí lo voy a compilar, ¿vale? voy a ejecutar y veréis que ahora mismo está un poquito destartalado. Un poquito, no sé, va a dar un, una sensación un poco extraña. No sé cómo de extraño lo veis. ¿vale? Está, es ligeramente como feo, muy feo, desordenado. Da. Da cosa, la yuyu, ¿vale? Esto no tiene buen aspecto, ¿a qué se debe? Esto es como se quedó más o menos el martes pasado que empecé a implementar un sistema de render avanzado, los que hayáis visto el vídeo de la clase de la semana pasada veréis lo que tengo implementado aquí, que tengo un sprite de un guerrero de tamaño 8x16 píxeles, ¿vale? Una paleta y a continuación esto que tengo aquí es que me hice una función propia para poder calcular el puntero a la memoria de vídeo. Sabéis que cpctrera tiene cpct getScreenPointer pero esa funciona para la memoria de vídeo tal como está por defecto en Amstrad que son 40 caracteres de modo 1 de ancho por 25 de alto. Pero eso, como ya habréis visto en las explicaciones, se puede cambiar y eso aquí en el init lo tengo cambiado en esta parte. Este código de aquí, lo que hace básicamente es cambiar las dimensiones de la pantalla. La pantalla normalmente tiene 40 de ancho, 25 de alto y esto lo cambia a 32 de ancho por 16 de alto. Eso termina haciendo una pantalla que ocupa exactamente 8K en vez de los 16.000 bytes que ocupa la pantalla original. Es una pantalla más pequeña, pero además al ser más pequeña como tiene otras dimensiones, también hace falta que tengamos otras funciones porque no funcionan las de CPC que están pensadas sobre todo por el ancho para 40 caracteres, no para 32, por eso tuvimos que modificar la función de GetScreenPointer para que el cálculo lo hiciera bien, ¿vale? Aquí veis que tengo puesta la fórmula que se utiliza para, bueno, no lo veis mucho, la verdad, porque se ve poquito, ¿vale? Esta es la fórmula, que es el principio de la memoria de vídeo más... La Y dividido por 8 en valor entero, ¿vale? De esa división multiplicado aquí por el ancho de la pantalla que tengo ahora Que son 64, ¿vale? 64 bytes porque son 32 caracteres Esto es lo que normalmente en antes serían 80 bytes de ancho Que son los 40 caracteres que tiene la pantalla ¿Vale? Y aquí tenéis el 800 que ya conocéis por línea que hay que sacar el resto de esa división entre 8 para saber en qué línea de caracteres estamos para bajar a esa línea, todo eso está explicado en el vídeo de ayer y luego al final sumamos la x. Vale, esto lo implementé ayer ¿vale? y no hice más que modificar la que viene con cpc telera que hacía el cálculo multiplicando por 80 en vez de por 64 y cambié esa multiplicación para que multiplicara por 64 y ya está. Me quedé a medias con esto que es lo que no estamos usando y que es precisamente lo que nos falta porque la función de dibujar sprites que tiene CPC-telera dibuja sprites teniendo en cuenta 40 por 25 en pantalla pero aquí tenemos 32 x 16 nuevamente así que tenemos un draw sprite de 32 x 16 que está a medio cero y no lo estamos usando entonces como lo que está pasando en este código es que llamamos al draw sprite de CPC telera y este utiliza las dimensiones de una pantalla de 40 por 25 cuando se pone a pintar hace cosas raras, no nos pinta bien. Entonces vamos a, hacer, a terminar de crear el código de dibujar un sprite en 32 por 16, ¿vale? Entonces vamos a lo práctico. Primera parte, si yo quiero dibujar un sprite voy a hacer la parte más sencilla. La parte más sencilla es dibujar la primera fila del sprite que solamente es copiar los bytes. La cosa es que, más o menos, si yo tengo que copiar un sprite, vale, imaginemos que estos son los bytes de mi sprite, yo tengo mi sprite por filas, vale, pero esto si lo tengo en memoria, en realidad lo tengo seguido, así en memoria. Entonces yo, una de estas filas, si la quiero copiar a la memoria de vídeo, y esto es la memoria de vídeo, que empieza aquí. En algún punto de la memoria de vídeo yo voy a tener que copiar un 2, 3, 4 seguido. Y luego, en la, en la misma memoria de vídeo, el 5, 6, 7, 8 puede que lo tenga que copiar 800 más abajo, ¿vale? O lo tenga que copiar, eh, si estoy en la última fila de un carácter, a lo mejor lo tengo que copiar 50 hacia el lado, en este caso 40, ¿vale? Pero siempre tengo que copiar una fila seguida. Copio una fila y luego la siguiente fila está 800 más abajo o 40 más adelante, ¿sí? Entonces, lo más fácil es copiar una fila, la primera fila del sprite. Copiar la primera fila del sprite, que sería esta, si yo tengo el puntero del sprite, es saber el ancho del sprite en bytes, ¿vale? que son cuatro, y entonces copiar cuatro bytes desde donde están guardados en el sprite a lo que viene siendo la memoria de vídeo. Como esos punteros ya los tengo, que los tengo aquí, tengo un puntero al sprite en HL, y un puntero a la memoria de vídeo en DE porque me los pasan como parámetro la forma de hacer la copia es utilizar una instrucción que ya conocemos que es LEDIR con la función LEDIR la, la instrucción LEDIR copia de HL a DE tantos bytes como yo le diga en BC si yo pongo en BC como tengo ahora por ejemplo como veis aquí un 4 y llamo a LEDIR y me han pasado en HL y en DE los dos punteros por pues lo que voy a copiar es 4 bytes el primero de hl a d, el segundo al segundo, el tercero al tercero. Así que esta función la puedo hacer muy fácil haciendo así. Ya está. Hago red. Entonces simplemente copio la primera fila del sprite. Y eso teóricamente tiene que funcionar. Porque yo ya estoy apuntando a la posición mi donde tengo que copiar. Y estoy apuntando a la posición del sprite. Así que voy a probarlo. hecho, teóricamente tiene que funcionar. Pero... ¿Tiene que funcionar? ¿Vosotros creéis que funcionará? ¿Hacemos apuestas? ¿Y si no? ¿Vale? Llamo al DrawSpray. Vamos a ver qué pasa cuando llame a DrawSpray. Vamos a verlo. Vale, ¿veis lo que sucede? Solo estoy copiando una fila del sprite, pero ya veis que ya no pasa lo que pasaba antes, que se me veían cosas fuera. ¿Por qué se me veían cosas fuera antes? Porque si yo ahora solo copio la primera fila, como no salto de una fila a la siguiente, ya no me equivoco en el cálculo, porque dentro de una misma fila los bytes siempre están seguidos. En eso no hay problema. Entonces, ahí no meto en la pata. Metía la pata antes, cuando lo que estaba haciendo es que yo pintaba una fila y luego tengo que pintar la siguiente y en memoria de vídeo la siguiente puede estar en más 800 o puede estar en más 40, pero draw sprite cuando tiene que sumar más 40 suma más 50. Entonces se lo lleva 10 más adelante y por eso nos sacaba las cosas de sitio. ¿vale? Muy bien, ya tenemos una fila, ya hemos empezado. Esto, el draw sprite funciona. Ahora tenemos que hacer el resto. Si con esto puedo copiar una fila, ahora tendré que repetir eso, pero tengo que saltar a la siguiente fila, ¿no? Necesito saltar a la siguiente fila. Antes de saltar a la siguiente fila, yo para volverme, volveré cuando se me acaben las filas, ¿no? ¿Cómo sé cuando se me acaban las filas? ¿Dónde tengo yo guardadas las filas? O incluso antes que esto, mi sprite tiene que ser de 4 de ancho hay unas cuantas cosas que hacer. Si yo mi sprite no es de 4 de ancho, que es de 6, por ejemplo. ¿Cómo lo hago para que esto pinte un sprite de 6? Porque no sé si os habéis dado cuenta, que a mí el ancho y el alto me lo pasan en B y C, aquí arriba. En B y C me pasan el ancho y el alto. Pero cuando haga esto, esto necesita que B esté a 0. Para tener el ancho en bc C, B es 0 porque necesito todo BC, con lo cual B no lo voy a poder utilizar para guardar el alto todo el rato, lo voy a tener que quitar de ahí, si quiero usar esto. Y lo segundo es que cuando esto termina, BC está a cero, se pierde el valor que tenía antes. De modo que este LD que he puesto aquí está con toda la intención, porque es para que cada vez que yo pinte una línea, se vuelva a meter el ancho en BC, porque se habrá perdido después de pintar la anterior. Pero, ¿cómo puedo hacer yo que este 4 de aquí se corresponda con el ancho de mi sprite? ¿Cómo puedo hacer yo que ese 4 de ahí no siempre sea 4? Que a veces sea 4 o a veces 6. ¿Cómo, cómo lo hacemos? ¿Se puede? Lo guardo en otro registro. Podría guardarlo en otro registro y restaurarlo en cada iteración. Pero tengo un problema, me quedan pocos registros. Entonces, como me quedan pocos registros, cuando quedan pocos registros, porque HL lo estoy usando, DL lo estoy usando, en veces es donde tengo los datos, solo me queda A. Pero además A lo voy a necesitar luego para hacer cálculos, con lo cual tampoco me queda. Entonces, de aquí ya tendría que pensar, bueno, ¿y si lo meto en IX, o lo meto en I, o incluso en los registros alternativos, que también los tengo? Pero, este tipo de cosas, ya no me molan. Entonces, cuando ya no tenemos registros, la otra opción es usar la memoria. Entonces, ¿qué hago? Para que este 4 de aquí a veces sea 4 y a veces 6. ¿A alguien se le ocurre qué podría hacer? Si yo aquí sé que C, aquí en C tengo el ancho. Pero yo lo que quiero es que aquí, joder, no lo voy a escribir bien ni una sola vez, yo lo que quiero es que aquí se vuelva a meter en BC ese valor que tengo aquí en C cada vez. Voy a daros una pista porque veo que nadie me responde, pero a ver si a alguien se le ocurre. Cuando he compilado el render en OBJ, me voy a ir aquí y voy a poner el render.rst y voy a buscar la instrucción LDBC 4. estamos está más abajo. Aquí. Aquí estamos, esto no es. Este es más arriba. aquí. LDBC coma 4. ¿Vale? Adrián dice que usemos push y pop, sería una opción, quiero decir, yo puedo meter en bc el valor que quiero, hacer push y luego hacer pop en vez de hacer ldbc, sería una opción, pero eso lo voy a tener que hacer con varios registros porque voy a tener que estar restaurando varias cosas, por ejemplo, sin embargo aquí hay otra cosita que yo puedo hacer, fijaos, en la línea 424b de la memoria, que por eso he abierto el RST, ahí es donde me lo está guardando, me está traduciendo el LDBC por la instrucción 1, como veis, ¿no? ¿Y qué es esto que hay aquí al lado de la instrucción 1? ¿Qué es lo que hay al lado de la instrucción 1? Esto es el código. No es una dirección de memoria. Es el inmediato 4. Es el valor inmediato, como dice Jorge, ¿vale? El valor inmediato 4 que yo he puesto aquí de 16 bits, porque bc es un registro de 16 bits y por tanto, la instrucción cargar en el registro bc requiere 16 bits a continuación, el inmediato 4 Corregidme si me equivoco, estos 2 4 y 0 ¿Dónde van a ir? ¿A dónde se van a copiar? Porque esto se ha traducido y va a parar a un binario y ese binario se carga en memoria, ¿no? Esto de aquí es la dirección 424b de memoria, y está ¿Este 4 en qué dirección de memoria está? En la 4.2, 4C. Pero esto es memoria, ¿no? Es un byte en la memoria, ¿verdad? Editar el dato en tiempo de ejecución, que es lo que está diciendo Nicolai, exactamente. Esto es un dato en la memoria. Es lo mismo que cuando nosotros vamos a un sitio en la memoria y ponemos punto de B5, solo que aquí hay un 4 que se ha traducido de aquí. Pero es un dato que está en una celda de memoria, en la 424C. Y como es un dato que está en una celda de memoria, yo puedo escribir en esa celda de memoria, en la 424C, y poner en vez de un 4, un 6. Si yo pongo un 6 aquí, aquí pondrá LDBC 6 en vez de 4. ¿No? Y así puedo utilizar el mismo inmediato de la instrucción como si fuera. Una variable en memoria. Cambio el mismo inmediato y cuando se ejecute la instrucción, en vez de poner LD4, pondrá LD6. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo puedo cambiar este valor inmediato? Ahora yo ya sé que esto se traduce por 01-04-00. 0, 0, 0, ¿Vale? Esta es la traducción ¿vale? de eso. Quiere decir que en esta posición de memoria, que es la 424B, habrá un 01, un 04 y un 00. 0. Ahora, ¿cómo lo cambio? ¿Cómo cambio esa dirección de memoria? ¿Cómo puedo saber dónde está ese sitio? ¿Vale? Porque si yo quiero escribir un 6, podría hacerlo así, ¿no? LDA, 6 y ahora escribir en la dirección la que sea, ya tendremos que ver cuál es. Escribo A, ¿no? Creas una etiqueta que apunte esa dirección de memoria y le sumas 1. ¿Hace falta que la cree? ¿No veis ninguna etiqueta por aquí? ¿Veis una etiqueta en algún lugar? Next line, ¿no? Next line está justo antes de LDBC. Luego, por tanto, está en la dirección de memoria 424B que hemos visto antes. Next line valdrá 424B y, de hecho, lo veis aquí. Next line 424B. ¿Lo veis ahí? Eso es lo que vale, justo. Entonces, más uno es la dirección de memoria. Next line. Si yo pongo next line, estoy cambiando esa. Más 1, estoy cambiando la 424c. Sí, Estaré cambiando este 4 por un 6. ¿Queréis que lo comprobemos? Que eso funciona así. Vamos a verlo. Voy a hacer make primero solo. Y me vuelvo aquí para que veamos 424B, que ahora ya no es eso, ahora esto está desplazado porque hemos metido más bytes. Fijaos, ahora la next line, porque hemos metido bytes aquí en medio, ¿vale? Del código que acabo de escribir, next line ahora es 4250. Así que esto es 4250, por tanto esto es 4251. ¿Sí? Fijaos lo que pone aquí, 1306, meto un 6 en A. Y aquí pone 32 4251, ¿lo veis? Estoy escribiendo el 6 en la dirección 4251, que es esta. Estoy metiendo un 6 ahí, ¿vale? De modo que este código modifica este dato. Y cuando esto lo haya modificado, lo siguiente que ejecuto es eso, que ya no pone un 4, pone un 6, ¿vale? Esto se llama código automodificable. Básicamente. Y es lo más básico del código automodificable, porque yo puedo modificar cualquier celda de la memoria. Si en particular modificase la primera de aquí, la de next line, que es el 01, que dice LD, BC, como a lo que sea, podría poner otra instrucción, porque estaría cambiando el dato que hace referencia cuando pasa el procesador ahí a esa instrucción. Entonces El procesador cuando lo leyera, en vez de leer 01, podría leer 3E, y entonces hacer una carga en el, en el acumulador en vez de en BC. ¿Vale? Pero la forma más normal de utilizar el código automodificable es esta, es modificar los inmediatos para utilizarlos como almacenamiento, porque el inmediato es un almacenamiento en sí mismo. O sea, aquí estoy almacenando un 4 que es lo que se carga en BC y lo puedo cambiar porque está almacenado ahí. ¿Vale? Y es una forma más práctica de usar la memoria. De modo que yo en esta instrucción, en, este, en esta función, al principio de la función modifico una vez este dato y ya no tengo que hacer push pop, ya todas las veces estoy haciendo esto, porque push y pop implica salvar, guardar además en la pila, que estoy ocupando dos bytes en la pila, y luego recuperarlos de la pila. Y Entonces el push y el pop son 7 microsegundos más los dos bytes que uso de la pila, mientras que esto solo son estas dos instrucciones de aquí, o sea, esta, estos dos bytes de aquí, que los cambio y a partir de ahí son 3 microsegundos cada vez que hago el LBDC. Vale, ahora si sí quiero que esto sea el width, en vez de poner 6, solo tengo que poner aquí C, porque tengo el width en C. Antes había metido un 6 a mano, pero ahora meto en A el width, que es el que tengo en C, y ya estoy metiendo aquí el width que sea, directamente. Si ahora me pasan un sprite que tiene un width de 8, meteré aquí un 8, y si metes uno de 20, meterá aquí un 20 porque me lo pasan en C, lo meto en A y de ahí a next line más 1. Para no tener que andar con este más 1 aquí en medio, hay otra cosa que podemos hacer por comodidad nuestra, y es esta. Esto que acabo de hacer es crear una constante, ¿vale? Esto es una etiqueta que ya sabéis que es la dirección de memoria de donde la etiqueta esté. Esto es una constante y el valor se lo pongo yo, pero el valor le pongo punto, que es la dirección actual de memoria donde el ensamblador está traduciendo, más uno. Punto es la misma que aquí. Más uno ya es esto. Entonces arriba, en vez de poner next line más uno, que puede no tener significado para mí, ya le pongo el nombre que tiene, ancho del sprite, y lo guardo ahí. Y no tengo que andar poniendo aquí el más uno y tal, lo pongo aquí para que ya apunte a la dirección que toca. Porque además aquí... Si esto está a 20 instrucciones del otro sitio, yo ese más 1 más 2 me puedo equivocar. Aquí veo a lo que se refiere. Estoy viendo a la siguiente, ¿vale? Si compilo esto ahora, veréis aquí. A ver si soy capaz de buscar bien. Sprite width, ¿lo veis aquí? ¿Vale? Fijaos, esto es muy curioso. Noventa y tres. ¿Por qué pone noventa y tres? ¿Este noventa y tres está bien? ¿Esperaríamos ahí un noventa y tres? ¿Qué valor tendría que tener esto? ¿Qué, qué valor, dónde, en qué dirección de memoria estamos escribiendo? ¿O en qué dirección de memoria queremos escribir? Para ser exactos. En la 4250, como dice Jorge, correcto. Esta es donde queremos escribir. 424F, aquí, 4250. Pero aquí dice que es pr.with.1, punto más uno, vale, 93. Pero, aunque aquí diga que valga 93, ¿Está haciendo la traducción que nosotros queremos o no? ¿Cómo, ¿Dónde podemos mirar si está haciendo la traducción que nosotros queremos? ¿Qué, ¿Qué línea tengo que mirar para saber si está traduciendo lo que yo quiero o no? ¿Sabéis qué línea tengo que mirar? En la que escribo, ¿no? La línea en la que yo estoy escribiendo en la posición. ¿Cuál es la línea en la que yo estoy escribiendo para modificar el 4? ¿Qué línea hace la operación de escribir para modificar el 4? De todas las líneas que hay aquí, ¿qué línea es? La 185. Esta de aquí. ¿Vale? Que como tiene varios números. La 185. LD, sprite width, coma A. Si SpriteWidth vale 93, ¿esto debería de traducirse por un 32 32,93,00? Eh, Pero no, se traduce por 32 4250, que es lo que queremos, ¿no? Pero aquí dice que vale 93 esto, ¿no? ¿A qué se debe esta discrepancia, que esto valga 93 y sin embargo cuando lo ponemos aquí vale 42,50? Porque 93 era la posición relativa no absoluta. Correcto, Ignacio. Muy bien. Eso es exactamente eso. El ensamblador, cuando llega aquí, este, esta etiqueta, que no es una etiqueta, esto es una constante, esta constante local usa el punto que es local y este valor de aquí no lo ha traducido al valor absoluto. Esto es 93, es relativo al fichero. Esto ya son valores relativos absolutos de la traducción de memoria, de hecho es más, es fácil de ver, me voy a venir al render y voy a poner el LST, que es en el que no me sale esto y veréis, fijaos aquí lo que pone en el LST. ¿Veis el 93? Es el valor relativo en el fichero, la posición relativa 93 porque aquí esto es la 92 y esto es la 93 pero cuando eso lo traducimos a valor absoluto a memoria ya lo estamos colocando a partir de la 4000 y entonces este 93 que sigue poniendo aquí es un valor relativo ¿vale? a veces hay que tener cuidado con estos detalles para no confundirse pero ya tenemos hecho lo que queríamos hemos cogido el ancho y lo hemos guardado aquí y ahora ya cada vez que yo pase por aquí en de se mete el ancho y esta técnica la puedo utilizar para meter los valores que yo quiera directamente en una rutina de hecho esta técnica la puedo utilizar para algo que me faltaba aquí, aquí si veis tengo este código que sirve para saltar de una fila a la siguiente, ¿vale? Cuando yo pinto el sprite, yo estoy pintando por ejemplo en la posición C020, ¿vale? Posición C020 y pinto 1, 2, 3 y 4, ¿vale? De modo que esto es C020, 21, 22 y 23, y ahora tengo que pintar el 5 aquí debajo, y eso es más 800. ¿Vale? Así que me tengo que ir a la C820. Pero yo ahora mismo estoy apuntando aquí. Aquí es donde estoy apuntando yo ahora, porque HL y DE estaban, a, bueno, DE en este caso, que es el destino, estaba apuntando aquí, hace 0.20, y se queda apuntando hace 0.24. Que es 20 más el ancho del sprite porque he copiado 4 bytes y de ese ha incrementado 4 al copiar esos 4 bytes. Y ahora tengo que saltar de aquí aquí. Y eso no es más 800. Más 800 sería aquí. ¿Vale? Si yo sumo 800 me vengo aquí y entonces pintaría la primera fila del sprite aquí y la segunda aquí. Yo tengo que sumar 800 y restar el ancho para volver a colocar esto aquí. ¿Sí? Entonces, 800 menos el ancho en hexadecimal va a dar 0,7 algo, ¿vale? Si el ancho es 1, 0,7 ff, si el ancho es 2, 0,7 fe, si el ancho es 3, 0,7 fd, ¿vale? Entonces tengo que, aquí que lo veis, yo lo tenía puesto con el menos 4, con fc. Si esto lo vemos igual, podemos aplicar la misma técnica y decir, yo sprites de ancho de 256, no. Voy a asumir que mis sprites me los dan con un ancho que viene en un solo registro, porque viene en c, y c es de 0 a 255 en un valor entero. Por tanto, el ancho máximo que yo voy a restar es 255, nunca voy a restar más. De modo que a 800, cualquier cosa que le reste de un byte me va a dejar un resultado 0,7, lo que sea. De hecho, fijaos, si le resto 1, me quedará ff, que es menos 1. Si le resto 2, me quedará Fe, que es menos 2. De modo que en realidad, si os fijáis aquí, me voy a ir a la traducción otra vez, ¿vale? Aquí en la línea 201. Aquí está un poco más abajo, ¿vale? Ahí, esta línea de aquí, ¿vale? Aquí en la traducción veréis que es la misma instrucción, LDBC, y yo en LDBC tengo que cargar 07FF pero si yo lo que quiero cargar es 800 menos 1, aquí tendría que poner 07 fc, ff, si fuera 800 menos 2 sería 07 fd, eh, sí, f, y si fuera menos 3 fd, y si fuera menos 4 como ahora fc, de modo que el único byte que cambia es este, si yo cambio este byte, ya tengo 800 menos lo que ponga ahí en negativo. Si pongo el menos 1, 800 menos 1. Si pongo el menos 2, 800 menos 2. ¿Vale? ¿Os queda claro esto que estoy explicando ahora? ¿Se entiende que ahora para poner que cargue en LD 800 menos algo, yo pongo aquí 0,7 y aquí el valor ese algo en negativo? ¿Se entiende lo que, lo que es? ¿sí? ¿vale? entonces voy a hacerlo lo mismo, aquí yo tengo esto pues como el, que, el byte que tengo sprite, ancho negativo y esto es la posición de memoria actual que es donde está el ldbc más uno, porque como veis aquí, es la posición de memoria 4256, esta, más uno este es el byte que tengo que cambiar ¿vale? así que esto tiene que ser el ancho en negativo, menos el ancho. Yo aquí el ancho lo tengo en A, porque ya lo he movido de C. ¿Cómo convierto lo que tengo en A en negativo? Y lo escribo. Correcto, con neg. Neg directamente me convierte A en menos A. Tal cual. Y ahora ya puedo escribirlo. Con estas instrucciones de aquí, yo antes de empezar la rutina de copiar el sprite, pongo aquí el ancho y pongo aquí abajo 800 menos el ancho. Y los pongo ya en su valor concreto almacenados al lado de donde se cargan en BC y ya me sirven para operar con ellos. Ya no tengo que estar guardándomelos en registros, haciendo push y pop, los pongo ahí y ya está. Por cierto, esta operación de aquí... Está hecha así porque le tengo que sumar esto a DE, no a HL. Como se lo tengo que sumar a DE, lo que hago es intercambiar DE y HL, meter en BC lo que tengo que sumar y sumárselo a HL, y luego lo vuelvo a intercambiar. Entonces, para poder hacer la suma en DE, lo muevo a HL, hago la suma y lo vuelvo a poner en DE. ¿Vale? Y así hago la suma, como veis aquí, de 800 menos el ancho para saltar de una fila a la siguiente. ¿Vale? ¿Vale? Me falta aquí un detallito en el red, veréis que tengo yo aquí apuntado que lo que tengo que hacer es restarle 1 al alto y hacer red si es 0. O sea, yo vuelvo, pero no vuelvo como ahora en la primera línea, sino cuando se me han acabado las líneas de altura. Claro, ahora sí que interesa que tengamos ese valor en un registro, pero aquí nos cargamos el registro A, el registro B nos lo cargamos cada vez que usamos BC en todas estas cosas y lo necesitamos. De modo que no podemos usar A, no podemos usar BC, no podemos usar HL, no podemos usar DE. ¿Dónde me meto el ancho para poder restarle uno aquí, guardándomelo en un registro, y comprobar si ha llegado a cero? ¿Qué registro usaríais? Porque ahora sí no es imprescindible, Pues podemos seguir leyendo de memoria y volviendo a escribir, pero para no hacer ese trasiego todo el rato. Ahora sí, este valor que es algo modificable todo el tiempo, no como el otro que son constantes, este lo vamos a guardar en un registro. ¿En qué registro? ¿Cuál elegiríais? Porque no puedo usar A, ni BC, ni DE, ni HL. ¿En qué registro lo meto? Ix, dice Ignacio. Probamos, por ejemplo, ¿no? Ix. Vamos a hacer un pequeño experimento. Porque ix no es un registro tradicional, por decirlo así, ¿no? Entonces, si yo quiero meterlo en ix, yo no puedo meter en ix lo que tengo en b. Yo esto no, esto no puedo hacerlo. Esta instrucción no existe. Yo no puedo pasar lo que tengo en b a ix. ¿Cómo lo paso? Jorge dice que usemos... A', ¿vale? El, lo que viene siendo el registro alternativo de A, pero el registro, los registros alternativos para empezar es mejor que no los utilicemos, ¿vale? Hay motivos para no utilizarlos de costumbre y sí se pueden utilizar en algunas ocasiones, pero no nos vamos a meter ahí porque requeriría un ratico de explicación y no lo tenemos. Así que de momento no tocamos los registros alternativos. El push, eh, aquí no me, no me triunfa, porque no quiero estar guardando y restaurando cosas, quiero meterlo en un registro que lo tenga todo el rato para ir restando, pero esto no lo puedo hacer, ¿cómo lo meto en B? Que use push para meterlo en B, pero entonces tendría que hacer push de registro, vale. Jorge dice que haga esto, ld y b y esto precisamente que lo veis aquí, que lo pongo así es porque esto es lo que se llama una instrucción no documentada del Z80. El Z80 tiene instrucciones que aparecen en la documentación, en el, el manual oficial del Z80 y otras instrucciones que puede ejecutar pero que no aparecen en ese manual. Esta es una de ellas. La instrucción existe y se puede usar y de hecho es más, esto es lo mismo si me voy a, a verlo por ejemplo me voy a la web que siempre os estoy diciendo, ¿vale? CLR Home Barra Table. Y en esta web yo miro IX, ¿vale? Entonces me voy a lo, todo lo que tiene IX, que está aquí abajo. Eh, lo veréis muy pequeñito, me imagino. Y veréis que hay una serie de instrucciones que están en rojo. Las instrucciones que están en rojo son lo que se llaman instrucciones que existen, que funcionan perfectamente en el procesador, pero no están documentadas. Entonces, no están tampoco en este ensamblador. Si nosotros escribimos esta instrucción, DEC y XH, o LDIXH y XH un valor, nos va a dar un error porque no la reconoce. Pero las instrucciones nosotros sabemos que en realidad no son más que un mnemónico que le ponemos para que luego se convierta en código máquina. De modo que si no lo traduce él, podemos darle la traducción directamente poniendo dos .db. Porque aquí, como veis, esta instrucción es dd26. Si yo pongo punto .db dd26, escribo eso en el binario y estoy metiendo esta instrucción a mano. En vez de que me lo traduzca en el ensamblador, le doy la traducción ya hecha. Como si antes en el LDBC yo hubiera puesto db 010400. Habría escrito yo a mano 010400, en vez de pedirle al ensamblador. Que me traduzca el LD4. ¿Vale? Entonces yo aquí puedo estas instrucciones meterlas yo a mano. Y la que queremos está por aquí, que es esto, es IXH. Aquí veréis que hay IXH y XL, y XL es la parte baja de IX y XH es la parte alta de IX. Y aquí veréis que tenéis un montón de IXL, D. Y esta de aquí es IXL, B. ¿Vale? Es cargar en la parte baja de IX el registro B, esa de ahí. Y esa es DD68. ¿Vale? Así que yo, si quisiera poner esto, podría hacer así. Esto es ld LDIXL, B. ¿Vale? En vez de ponerle la instrucción y que me lo traduzca el ensamblador, pongo la traducción directamente. Y eso me hace la misma instrucción. Pero en CPC Telera veréis que tenemos esto de aquí, que es una simple macro. Es una macro que lo que tiene es eso. Se traduce por eso de ahí. Claro, por eso es por lo que yo uso esto, porque a mí me gusta más leer IXL, B que leer DD68. Quiero decir, eh, ya tenéis experiencia leyendo código máquina, ¿vale? Yo lo habéis hecho a mano. Y es mucho mejor leer código un poco humano que el código máquina, ¿vale? Un poco más amable. No es que no podamos, pero es más amable. Entonces, si yo hago esto, ahora veréis que si yo hago make y me vengo aquí y busco LDIXL, b, ¿veis? Aquí está la macro que me la ha incluido y veréis que es con un dw, el dd68 puesto al revés porque es dw, ¿vale? Pero es lo mismo. LD y XL B. Y me falta un subrayado. Así. Y ahí lo veis, ¿vale? Que tengo mi sprite neg, coma, LD y XL, B, lo traduce por esto y emite DD68. Ahí lo veis. ¿Vale? Así que podemos poner esa instrucción y con eso podemos cargar B en xl ¿vale? Y ahora ya podemos utilizar ixl porque también hay instrucciones que hacen un dec a ixl, ¿vale? Podemos hacerle dec directamente a ixl y lo tenemos en macro también, de modo que podemos hacer aquí dec IX, I, no, ixl, ¿vale? Y si es cero, hacemos un receta, ¿vale? Aquí me lo pongo el comentario if menos menos has igual a 0, return. ¿Okay? Esto es lo que hemos hecho aquí. Hago un, si restarle 1 al alto me da 0, vuelvo, lo tengo guardado en XL, que es un registro que no toco en, este, en esta eh, función. Ahora, es importante, eso sí, apunte aquí que modifico x porque si no, si alguien usa x y llama a esta función me lo voy a cargar, cuidado, que esto va a pasar a menudo. Y ahora ya sí que puedo estar pintando todas las líneas, ¿vale?, y este código de aquí abajo está prácticamente completo, ¿vale?, esto expliqué el otro día cómo funcionaba, que sirve para que cuando ya hemos pasado las ocho líneas de un carácter y hay que volver a la primera línea y sumar 40. ¿Vale? Esto se hace aquí abajo. Entonces, ahora con esto, yo hago make, cpct, rvm. Y si no nos hemos equivocado, igual ya tenemos sprites. ¿O no? Porque algo pasa, ¿no? Esto no se mueve, ¿no? Se ha quedado un poco paralítico, ¿verdad? ¿Por qué puede ser que se haya quedado paralítico después de pintar un sprite entero? ¿Qué podría pasar? En una función como esta. Todo lo que hemos tocado y, y ahora no tenemos ni idea de qué ha podido pasar. ¿No? Hemos escrito un montón de cosas y todo esto y ahora de repente, si yo ejecuto, lo voy a ejecutar con WinApe, lo primero con estas cosas siempre es asegurarse de que no hemos tocado nada en los ficheros de cabecera, aunque no lo hemos hecho, no sea que al recompilar un fichero de cabecera que hayamos tocado, pero no hemos tocado ningún fichero de cabecera, o sea que esto no tiene pinta de ser el problema. No se mueve, ¿os habéis dado cuenta? Sí se pinta. En el asterisco map, vale, el fichero .map, voy a buscar drawSprite, que está en 424b, vale, de hecho nos suena ese sitio, así que voy a poner el breakpoint en 424b, pongo un breakpoint, ahora ejecuto, ya estamos ahí y lo voy a poner para que lo veáis, vale. Esto está un poco ancho. Vamos más o menos así se ve. Si sí, no, ¿podéis verlo? Vale. Voy a hacer un poco más estrechito para que quepa ahí. Más ancho esto. Más o menos podemos ver la pantalla. Vale. Si yo ahora. Ahí lo que hago es ejecutar, ¿vale? Veréis que meto en A un 4, ¿veis? Que he metido en A un 4, que es el ancho, y lo voy a escribir en 4257, que es aquí, ¿veis? El 4, 4256 y el 57 es ahí, que ya hay un 4 por defecto, ¿vale? Porque es el mismo ancho, así que yo le doy y veis que no se modifica, porque he modificado este de aquí y he, he puesto un 4 por un 4. Ahora hago un NEG A. Y tengo FC que es el menos 4. Y el menos 4 lo escribo en 4260, que es aquí donde ya tengo el FC, ¿vale? Este es 4260 porque este es 425F. Modifico eso y ya tengo los anchos. Y ahora veréis que aquí WinApe pone lo que nosotros ya hemos llamado IXL, el valor bajo de IX, lo pone como LX, ¿vale? Pero es lo mismo. Es la instrucción de D68 con la que meto. En ix, en la parte baja, como veis aquí, he metido un 16, que es el alto del sprite, ¿vale? Entonces he metido el 16 y ahora, esto es la instrucción que copia una fila del sprite, con lo cual me meto un 4 en bc, le doy a ledir y entonces veréis que hl y de, que son donde está el sprite y la zona de memoria donde lo quiero copiar, estas dos van a incrementarse en 4 cuando pase la instrucción, ¿vale? De 8, C1, se han incrementado en 4 porque he copiado de la una a la otra. Si mirase la memoria, vería que se ha hecho la copia. Ahora decremento para contar uno menos y entonces ya tengo 0F, que es lo que me queda, red Z, no hemos llegado al 0. He hecho una, una fila y entonces, como he hecho una fila, ahora tengo que ver si hago la siguiente fila. La siguiente fila es, estoy en tengo que cambiar en DE, veis que estoy en E1. Y le tendría que sumar 800 para ir a E900, ¿vale? Menos 4, con lo cual tendría que ir a E9 d 4. Así que esta suma la voy a ir pasando rápido para ver si me da en E9 d 4, lo veis aquí. Y ahora lo vuelvo a cambiar, porque estoy cambiando HL por D para hacer la suma, E9 d 4. ¿Vale? Así que hasta ahí todo bien. Ahora mismo tengo que saber que todavía no me he pasado, ¿vale? Todavía simplemente hago, meto un 38, hago un AND, esto no da cero, ¿vale? O sea que no estoy todavía en la, no me he pasado de la fila 8 de un carácter, así que como esto no es cero, repito, siguiente línea. Y así, iría repitiendo y voy a ir poniéndome aquí, que es en la suma, me voy a ir, no a la suma, sino a, me voy a ir al red z Vale, Y voy a ir ejecutando hasta el red Z viendo lo que vale en cada momento DE, ¿vale? Vamos a ello, me voy F9, me voy al red Z y veo que DE ahora mismo está en E9, D8. Si ejecuto otra vez, F1, D8. Vemos que va saltando 800 y estoy copiando cada línea. ¿Vale? Esto va incrementándose en 8 cada vez, pero bueno, en 4 cada vez porque estoy copiando 4 bytes del sprite en cada línea. F9 de 8 y ahora cuando sumo 800, ese 800 es el que tiene que dar la vuelta porque 800 más esto me paso al 0. Lo vais a ver ahora. Bajo y arriba. Ahora hago la suma y cuando haga la suma veréis que me sale 0,1 de 4. He dado la vuelta. Ahora, esto tiene que detectar que he dado la vuelta. El AND debería de dar 0. Y da 0, como veis. ¿Vale? Con lo cual, ese JNZ no se hace y entonces hago la operación para deshacer el hecho de que ya he pasado 8 filas de sprite. Tengo que volver a la fila 1 del carácter para saltar más 40 hacia el otro lado. Y eso de aquí es esa instrucción de aquí, que es lo que en el código era menos 8 por 800 más 40. Que suma. C040, entonces yo a esto le sumo C040 y cuando haga la suma veréis que me he vuelto al principio de la memoria de vídeo. Veis que estoy en C214, que es lo que había hecho sumando en, en el F eh, en F9 y he llegado a C2, ¿vale? Porque he dado la vuelta. Vale, sigo ejecutando filas del sprite, me quedan. estoy en IX, estoy. uy, B. ¿por qué pone B?, ¿por qué pone B?, ¿tan pocas filas llevamos?, me quedan 11 todavía, A, 9, 8, 7, y aquí veis que estoy en EA, F2, FA, y me quedan 4, salto a otro siguiente carácter, C2, vale, me quedan 3, me quedan 2, me queda 1, y termino el sprite, y ahora que esto da 0, el red Z me devuelve al a después del call del draw sprite. Técnicamente he pintado un sprite, todo ha ido bien. Voy a poner un breakpoint aquí a ver si pinto el siguiente sprite. ¿vale? Llego hasta el pintar el siguiente sprite, entro y voy a repetir que ya tengo el breakpoint en red Z, veréis. Estoy copiando de 41 C, 1 porque es el mismo sprite, está apuntando al mismo sitio, pero ahora estoy copiando en la dirección de A, 9, B, ¿vale? Y tengo que pintar, como veis aquí, 15 porque ya he pintado una, ¿vale? Así que pinto E, D, C y veis que aquí va sumando 8, vuelve a C2, CA, D2, ¿vale? Esto se va desplazando, no sé por qué. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, llego al 0, le doy y estamos en el red. Ha pintado dos sprites, todo ha ido bien, no parece que esté fallando nada. ¿Qué, qué haríais ahora, ahora si esto que hemos hecho parece que todo funciona bien? Lo voy a dar a F9 otra vez y llego otra vez a draw sprite. ¿Qué es lo que está pasando? Si todo esto funciona bien, ¿alguien me puede dar una explicación? Si todo esto funciona bien y se pintan los sprites, ¿por qué ahora no se mueven? Y doy una pista. La explicación la he dado yo antes. Ha habido un momento en que he modificado un comentario, inocentemente, en el que he dicho, esto lo voy a apuntar aquí, porque si alguien llama aquí, ¿qué, está, qué puede estar pasando? Lo que está pasando, como dice Enrique, es que aquí estoy cambiando x y ojo atención, yo llamo a draw sprite. ¿Quién llama a draw sprite? DrawSprite. Ahí, no, esto no es lo que quería. Quiero buscar. DrawSprite, se llama aquí. ¿Vale? Esta llamada se produce desde el sysRenderOneEntity que si os fijáis recibe IX como parámetro de puntero al, al componente de render, a la entidad que se está pintando, ¿vale? Esta es la entidad. Y esto, además. Viene de una función que es la función de aquí abajo, la de EntityForAll, que la función EntityForAll lo que hace es ir metiendo en ix la siguiente entidad y pasándosela a alguien, pero además pone que tengo que llamar a funciones que no modifiquen ix, espera que no modifiquemos ix. Y yo he modificado ix, así que con estas cosas os va a pasar un mogollón. De hecho, habéis visto que cuando he metido en ixl había un valor, yo he metido algo y había otra cosa por ahí en ixh. Claro, porque estoy recorriendo con ix las entidades y yo llego y utilizo el registro alegremente y me lo cepillo. Y entonces cuando vuelve otra vez al entity for all y suma el size de una entidad, pues bad things happen, básicamente, here be dragons. Así es que, solución. ¿Puedo usar i? No, puedo usar i, efectivamente podría usar i, pero la solución es, como dice Carlos, salvar ix y recuperarlo después. Ya que DrawSprite modifica ix y yo en RenderWareEntity sé que no tengo que modificar ix, lo que voy a hacer aquí es push ix y pop ix para salvarlo antes de usarlo y recuperarlo después. ¿Vale? y en cuanto haga esto, veremos si el problema era ese. Como veis, os lo he dicho justo antes de modificar, he dicho, lo pongo aquí en el comentario porque aquellos que llamen tienen que saber... Ya habéis visto lo que pasa, ¿vale? Esto os va a pasar... Si no os ha pasado ya n veces que modifiquéis un registro y cuando de repente todo se vaya al garete y es porque no teníais que haberlo tocado, la función que llama no espera que eso sea modificado, ¿vale? Sí, lo, los monigotes se van un poco para abajo porque esto estaba hecho para la otra resolución. Entonces en el sistema de física teníamos puesto aquí que 184 de píxel para comprobar, pero claro, eso era cuando la pantalla medía 200, pero ahora mide 128 de alto. Y 128 menos 16, que lo que hay aquí, pues 112, ¿vale? Y este menos 16, que va a ser mucho, lo voy a cambiar por menos 14 para que no rebote y se vaya fuera de la pantalla por arriba, ¿vale? Es pues ahora debería rebotar más o menos normal. Me falta borrar, ¿vale? Y lo último que voy a hacer hoy con esto es ya borrar para que se me quede esto ordenadito, pero quería que vierais terminar el dibujado de sprites en una resolución distinta. ¿Vale? En esta resolución distinta lo siguiente que nos faltaría es hacer doble buffer. El doble buffer, que lo haré mañana, será cuando tengamos que pintar un montón de entidades y al pintar un montón de entidades no dé tiempo a pintarlas antes de que nos pille el raster. ¿Vale? ¿Dónde pondrías esas con constantes para el tema de físicas en physics.h y luego lo utilizas? ¿Te refieres a las constantes de velocidades, aceleraciones y demás? Sí, lo puedes poner en physics.h. O puedes hacer que alguien las tenga que crear antes de usar physics.h. En fin, eh, como estáis haciendo el juego vosotros, en physics.h es lo más fácil, son constantes. Y así pueden estar en todas partes. Tampoco es muy relevante, ¿vale? Para este caso concreto, el donde pongáis las constantes, donde os sea más cómodo. Al fin, al fin y al cabo no son más que constantes locales. Dicho esto, nos falta solo que no se vea el rastro, borrar.